y Esta no es la casa, de loco. No, no es su casa. Esta es mi casa, en realidad. Lo que ustedes no saben es que en realidad yo me doy like y me coasto, comento desde la computadora de Nicolás y él todavía no se ha enterado. Ah, ahí está. <ríe> no le digan, no le digan. Cómo like. ¿Les gustan las gráficas que puse de fondo? tan linda Linda voz. Bueno, vení. Dale, encárame. Encárame. ¿Te parezco linda? Encárame. Dale. No, ¿no me encarás? Ah, me parecía. Che, perdímelo ya. ¡Ay, Dios! <risa> ¿Qué tiene puesto? Vaya, tenés que usar tu cadena de trapero. Quedó re fantasma. No, no, para mí no es tan gruesa. Cualquiera, boludo. Juega jugar Minecraft. No puedo usar esta cadena. <risa> ¿A unas ¿Vas cositas? a al Gumban? <risa> al... Vamos, ¿Al Te sí. sí, al Gumban. en mi Instagram! ¿Sí? Que no esté te online ni nada, ¿eh? ¡Ups! <risa> no, no. ¡Ay! ¡Me rompiste los auriculares! No me, ¡Me vas a tener rompiste. que comprar otros! Ay. ¿En qué tengo ascendente? ¿Te acordás? ¡Lo sea, tenía te guardado! ¡Tu miedo! ¿En qué tengo ascendente? A ver, decime, ya que estás ahí. ¡En Sagitario! ¿En Sagitario? Sí. ¡En ¿Y por qué hay gente que sí. dice que hay signos que son malos? Que, no sé, que tiene mucha tierra en su carta y encima es una persona muy introvertida. Se va a llevar mal con alguien que tenga mucho fuego. Y si ponele que a mí me sacan una carta y no tengo tierra, pero le tiro tierra. ¿Te cuenta como que tiene tierra? Es retalado esto. Puede ser de que directamente no le puedo sumar nada y que simplemente choque. ¿Eh? ¿Qué choquen qué? ¿Estás preguntando si los tiro tiran la carta nada más físicamente agarro un ah, pote físicamente, de. físicamente? Sos imbécil. Sí, ya lo sé. Lo es como tu camino a llegar a ser una persona de tu sol. Vas por el camino de una persona de Sagitario para llegar a ser un leonino. Y ¿Pos? si muero antes de lograrlo, y no, no, no. Terminé el juego, digamos. Y o sea, Ah, y reencarno. Y una vez que lo termino, lo puedo platinar. Para mí poner nuestros hijos, o sea. <risa> nuestros hijos no me refiero a nuestros hijos juntos. ¿Qué? Sino a nuestros hijos. <risa> eh, ¿Para que claro <risa> Me dejan terminar la idea, quería decir lo que iba a decir. Bueno, no, tú, tú no a hacer nada. Juega, jugar juega a jugar de terror. Bro. Me voy, yo me voy a dar mira. Ay, no, no, ese pasillo ni en pedo, voy. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Qué recorajo será eso? Ay, no te pienso tocar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, me falta uno como cambiar de color Uh, la quiero ver esta parte ah no no naranja naranja la tarjeta naranja y esto I want to play with the whole bear but everyone left quiero jugar con todos lo con el pájaro qué Me cague por qué se viene este hijo de puta? ¿qué qué haces Chup. No ah, Chao Haz algo, dale ¿Pero qué hago? Te digo Tengo que ir allá, ¿no? No Te coge, ¿eh? Pero dale ¿Qué? ¡Me está mirando! No Déjate no sé. Ahí está, dale ah. ¡No! Más respeto respétame, mierda ¿Y ahora? ¡Corre! No ¿Qué? ¿Tengo que hacer para matarlo? No puede ser ¿Pero qué tengo que hacer para matarlo? Yo igual también morí, ¿eh? No te sientas, boludas. ¿Te? ¿Te? ¿De Tita-sama? Ay, yo... O de Teta. Lo tenés muy cerca. ¿eh? Cuando llegue esto, tengo de izquierda. ¡Izquierda! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ay, <risa> <risa> cómo gritó eso! ¡Tengo la tarjeta naranja! ¿Cómo? Tengo seis cuotas sin interés gratis. Corre. A ver, no a ver... ¿Qué es eso? A ver, te lo intento y yo. You made it to the Jumbo Hosh Long. Es como una tarjeta de invitaciones de feliz cumpleaños. Oh. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué? ¿Qué? No, no, bochín. ¿Qué sos vos? No, salí, soy feo. Ah, Gangbang Garden. ¿Te das cuenta de que básicamente dice Jardín Gangbang? Sí, pero no dice Gangbang. dice Bam Bam, boluda. Gambang. Deciste 33. No es tanto, no es tanto. No Se redonda. ¿Qué te dejo que lo disfrutes. Spide is real and it's coming. Tengo que apurarme. Seguramente algo está viniendo. Ay. Mierda, mierda, mierda, está ahí la puta que me parió ¿Y esto? Esto es para cuando yo me escape No lo puedo creer ¿Estás mentira? <risa> me ¿Qué puta mierda? N <risa> El azul siempre es contrario y el azul siempre es verdadero ¡Claro! Ah, me sigo una ñaña ¡Salí, basta! <risa> ¡Eso, vete a hacer la comida! ¡144! ¡Ya casi! ¡Bien! If you read this fast No, y este, amigo, es qué asco. Indio. Maldito depravado, sucio, me usó, me siento asquerosa. Ay, no, es horrible esto. ¿El elefante, baby, chillfish. Ah. <risa> <¿Vale>? <risa> Necesito. Oh. O sea, tengo que extraerle a todos leche. Permiso. Tux, Tux, Tux. Ay, qué chota. Stop. Go. Ay no. Ay no. Quick in here. Ah, no tenía que correr. Chow. Quick in here. Quick here. Pero la con, ¿dónde me tengo que meter? Hello. Ay, no sos muy fea, matemáticas. What is 687412? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tengo que contestar bien esto. Wrong. Ah. ¿Qué? Me dejé oh, enseñándome oh, oh, oh. la tabla del 7. Creo que Rudy es Really Smart Kids. Ah, va. No, me va a matar. Wrong. Ah, voy, voy al baño. A ver, me estoy riñendo. Esta mujer me usurpó la casa. Por favor, ayúdenme. Por favor, llamen a la policía o algo. No aguanto más. Por favor, ¿qué hiciste? ¿Qué? No le crean nada, ¿eh? No le crean nada. ¿Nada? No le crean nada. Dale, puta! ¿Dónde está el botón de skip? ¿Qué es esto? Genji Impact, boludo. Pain. Oh, ¡Mine kid! Son los dos mine kids. ¿no? Este. Ahí está. No, Tita, sos Just medio like a boludita. Van. ¡Oh! Captura a los pájaros y colócalos en el nido. No, guachines. ¿A dónde van? ¡Ay, son los aquí! ¡Ay, vení! ¡Ay, no, son muy bonitos! ¡Ah! <risa> ¡Ay, mira, ¡Pone una patita en el coso! ¡Ah, bueno! ¡Oh, fuck! cuando estaban los... ¿No era lento el caracol? ¡Dale! cruza los ojos! Hello. ¡Ahí! ¡Tux, tux, tux, tux, tux, tux, tux! ¡Ah, me regarcho! ¡Ah! Si tengo suerte, va hacia más adelante y no me busca cuando va acá. ¡Dios! Yo había hecho eso anteriormente Mi cosa favorita del día Agarrar colcha No, parkour Así, ah, si, me lo paso de una ¡Soy increíble! No, no, no, amigo, estoy sudando ¿Qué es esto? ¿El parkour de rock? ¡Oh! No sé cómo es eso Pensé que me caía ¡No! Ah, no, no, estamos al final ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Una torta! ¿Dónde no me siento? ¿Me puedo comer la torta? ¿Y sentarme la chota? ¿O me puedo sentar en la chota y comerme la torta? Sí, sí por, por mis hijos. hijos. You're here for your ¡Sí! ¡Soy Pero... una no, no no madre desesperada! Eres... ¡Por favor, devolvémelo! ¡Ah, la ver! Sabía que la por está. ¡Chao! Oh. ¡Ay, me devuelve ese el pajarito, ¿no? Ah, ¡No la... ¡Derecha o izquierda? ¡Derecha o izquierda! ¡Derecha! ¡No, la ver! ¿Qué? Ah, nota final para el jueguito Y está bueno, estuvo bueno, estuvo interesante Como juego, no me dio miedo Siento que ya esos juegos de estas alturas no me dan tanto miedo Y nada, voy a estar perdiendo todos los días Como siempre eh, Guiño, guiño llante! Voy a agarrar la para Agarro la para chicos no te nadie. ¡Basta! No ¡Basta!